Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta, vuelta. ¿Qué onda? Dale, mandale, Sony! Vos mandale también. Le mando, dale, perrito. Dale, guacho, dale. ¿Qué onda? Vos qué estás ahí, eso. ahí! ¡Dale, Dale, dale. se lo damos en 3, 2. Amigo, Escucha todo lo que ah. yo te rimo Cuando el inicio dice tiempo soy un socio ejecutivo ah. Por todo lo que rimo, bro Por cómo suena Jodido ah. No hay una manera de que cagasen al lado genuino, amigo Vos estás muy lento, Como te lo cuento? Como te lo canto? Te reviento en un momento Ay. O como te lo cuento, o como te lo canto Yo te rompo los cantos y si es que te comes el cuento oh. De ese ese cuando de... Guachín, esto te lo hago sencillo. Contra mí soy un rastillo, pendejo, quédate pillo. Te humillo en el combate, combate esos cuchillos. Con lo que más quiero, si querés, a mano limpia. Mi rap no lo lidia, mi flow no da envidia Es más, nega, si se respeta la familia. Mi leve lenta de forma cheta, revienta tibia. Pero peroné pero ne, te lo perdono, dogo. Yo si tengo el tono, dogo, todo lo acomodo. A este bobo yo lo borro sí. por como yo corroboro. Sí. Repite lo que digo, es aburrido el loro. Ah. Se haga algo de verdad, dale. este nene si sí se va, eleva el gas, corte ve venab, ah. esto se verá, este nene cree que me detendrá, siempre doy más level nene, que es un level yeah. cada vez más arriba. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Bien, dale guacho! Bien, ¡Ahora sí! Mal, vale. ¡Se pudió la momia! ¡Mandale, mandale, dale Sí, sí, sí, sí, sí, ok, ok, ok. Y se lo damos en 3, 2, 1, esta bien. la casa del hip hop, el tú es el desalojo. Oh. Así me meto frita al hermano y te recojo. Oh. Si decís que soy loro no me enojo, siempre y cuando admita que tenés el parche porque yo te piqué el ojo. Oh. No sé si lo sabe, pero ya le respondí. Y acabo dice que no, eso no salía a mí. Y los pibes festejando, saben que yo no otra oh. Incluso sin público les paro la batalla, oh. y es que estoy felojo. Dice que hay buenos amigos también. Incluso aunque a veces votaron que yo pueda perder, yo nunca confundo el negocio y el placer. Por eso está todo bien en caja. Y así como el te parte con la navaja, aparte hay algo que me cuaja. Te respondo la del primer minuto, así no hay puntos de ventaja. Siempre todo viene en calma. Ahora vengo para robar tu alma. Tiene con navaja, con cuchilla, yo con palabras. Y va a ser un aplauso, palma tras palma. Una tras otra se acoplan, lo dijo oh. el asesino, yo asesino de tu tropa. Oh. Por más que me diga que consumo falopa, eso no me hace más ni menos compatriota. ¡Buena!